Atencapital Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Atencapital Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro de Atencapital Capital con Brenda. ¿Cómo andas, Brenda? Oh, ya, eh, cómo tuvimos anda. un plenario de legados el último del año, después de toda una construcción colectiva. Bien, estamos, digamos, contentísimas y contentísimos por haber digamos cerrado el último plenario de delegados y delegadas sindicales en el CP número 12 con un cierre también un balance de varios aspectos del año de las luchas que nos quedan por delante y en el que también pudimos digamos dar cuenta de campañas que venimos impulsando de la mano de eh, bueno de la reivindicación de la folle de eh, la lucha y la campaña que nos quedamos por la por la el esclarecimiento digamos de de lo que pasó con carlos Fuente Alba y la reivindicación de la memoria eh, por eso lo que fue ese fusilamiento así que también venimos acompañándolo con un con una, un material, un cerámico elaborado por eh, los obreros y las obreras de Sanón que queremos eh, repartir en todas las escuelas y que también los compañeros y las compañeras lo tomen. Uh -huh. Además... Bueno, el estatuto. Además repartimos el estatuto, el estatuto docente, que creemos que es una herramienta muy importante, muy valiosa, para que lo podamos trabajar, digamos, con las compañeras y los compañeros de las escuelas y que, y bueno, lo retomemos frente a los ataques del gobierno al estatuto docente. Y hubo mucha presencia de delegados de, y delegadas de escuelas medias por la preocupación que hay por este avance coercitivo, además que eh, expresamos un repudio a la dirección de nivel. Bien, en principio eso, decir que nosotros queremos repudiar la nota múltiple que han elaborado, digamos, el director de, de técnica y Frazone y la directora de nivel medio. Gracias. Gracia. Eh, amenazando a los compañeros y las compañeras que no están colaborando con el proceso de la reforma educativa a cesarle sus horas si no colaboran. Lo que nos parece tremendo, nosotros seguimos insistiendo en que este proceso viene a dar por tierra un proceso transparente de asignación a las obras y cargos en el nivel medio, además que viene a un proceso de deterioro del sistema educativo. Eh, con la disminución de, de contenido específico y al deterioro de las condiciones. Entonces de trabajo. nosotros decimos, además que repudiamos este apriete que no es legal decimos. Si te obligan a llenar esa planilla, no firmes la renuncia. Y además presenta el recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria que es un recurso administrativo que tenemos que firmar, que tenemos que entregar en cada una de las escuelas con copia y también centralizarlo en Aten Capital para que nosotros podamos eh, llevar adelante un plan de lucha que es el que vamos a encarar el año que viene junto con todo el pliego de reivindicaciones salariales y por defensa digamos de la educación pública. Bueno, gracias Brenda por tu informe del plenario no, no, no. y la verdad que fue un plenario de cierre con toda una con construcción, muchísimo creció muchísimo el... el el Cuerpo de Delegadas y Delegados de Atencapital. Vamos con la organización de base. Bien. Esto fue Atencapital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.